Miren señores, cinco suelos, los cinco vacíos y las enfermeras y la doctora bochinchando hace dos horas y no hemos rogado que vengan. Ahí está la prueba. Miren esa comida. Desde ayer ahí. Sí, más, más batería. Entonces, Son más ratereas. Todo. No limpian el baño. Mira ese señor. Malísimo. Nadie viene. A darle ni siquiera una pastilla para la fiebre. Esto me hace envergonzar totalmente. Ese señor ruso. Nadie le hace caso porque no habla español, y él oficiándose Miren cómo que tiene la, la ringas para que se infecte. Miren el baño, nadie lo limpia. No hay jabón, no hay papel de todo. No hay agua. Miren la ducha. Miren el silencio. condenado a morir un toles en agua para cinco personas esto no se es envergonza